Chicas, sí. Estos peinados son peinados... Para señoras, para señoras coquetas y bonitas. Este videíto, a diferencia del otro video que les subí de peinados para cumpleaños, es que estos clips están estrictamente seleccionados para todas esas señoras bonitas que se sientan bellas y sobre todo peinados muy cómodos acorde a su edad. Como puedes ver, los peinados están muy muy sencillos, pero con ese toque siempre un poquito juvenil. Si quieres saber de peinados de este tipo he creado una lista de reproducción si deseas pasar a verla puedes darle clic en la parte de arriba